En este video te vamos a enseñar cómo instalar el Social Nomad Filter, el último filtro de Social Water que hemos diseñado especialmente para autocaravanas, para cabañas y para barcos. Es muy fácil de instalar y en este vídeo vas a ver cómo poder hacerlo. El kit con conectores incluye las juntas, los conectores y las abrazaderas, además del Nomad Filter. El Social Nomad Filter se puede colocar en cualquier punto del circuito cerrado de agua, entre la bomba de agua y el punto de consumo. En este caso concreto, lo vamos a instalar en la tubería azul, que es la del agua fría del fregadero. Asegúrate de instalarlo para que el agua corra en el sentido que marca la flecha. Coloca la junta y el conector, y espétalo con la mano, hasta que llegue hasta el final. Pero no, no lo fuerces porque podría causar daños. No te olvides de insertar la abrazadera en el tubo antes de conectar el filtro. Aprieta las abrazaderas para evitar fugas. Y ya estaríamos listos para beber agua directamente desde el depósito. ¡Salud! Las instrucciones están en el reverso de la caja y puedes escanear el código QR para acceder a más información. Ese código QR también aparece en el filtro. Muchas gracias por aportar tu gota. Recuerda que el 100% del beneficio que se ha generado con la venta de este filtro será empleado en proyectos de impacto que facilitan el acceso a agua potable a familias que no cuentan con este bien tan necesario. ¡Muchas gracias!